Muy buenas tardes, compañeros. Eh, sois muchos los que me habéis dicho, oye, sí, que es verdad que todos estamos de acuerdo en que las medidas del Consejo General del Poder Judicial son una birria. Pero, ¿y tú qué crees que es lo que habría que hacer? Porque claro, es muy fácil quejarse, pero en una situación como la que estamos, eh, ¿qué es lo que tú entiendes que debiera hacerse? A ver, yo mi primera queja en relación con las medidas que están proponiendo es que no tienen un diseño... No tienen, en, no tienen en cuenta cuál es el entorno en el que nos vamos a mover. Lo diré una vez y no lo diré más. El entorno en el que nos vamos a mover son 18 meses en el que habrá medidas de restricción de, restricción de movilidad, en el que habrá medidas de alejamiento social. Van a ser 18 meses en los cuales los juzgados nunca van a funcionar al 100%. En unos tiempos funcionarán un poquito más, en otros meses funcionarán un poco menos y, tos, y todo eso va a depender de cuál sea el estado de la pandemia en cada momento. Pero para hacer un plan, eso un jugador de ajedrez te lo diría enseguida, para hacer un plan lo primero que tienes que saber es eh, dónde quieres llegar y cuáles son las amenazas del enemigo. ¿Cuáles son las amenazas? ¿A qué tenemos que responder con nuestra administración de justicia? Vamos a ver. Este, esta crisis del coronavirus ha hecho que ralenticemos nuestra economía y que la ralenticemos deliberadamente. Y esto tiene una cosa mala. Es que las crisis, por ejemplo la del 2008, eh, llegó muy de golpe pero en cierto modo se fue escalonando. No todas las compañías cerraron el mismo día. Aquí sí, eso ha pasado. ¿Y eh, cómo va a afectar a nuestros jugados una crisis económica de esta especie? Es evidente que los jugados no tratan de crisis sanitarias. Los jugados van a lidiar con las consecuencias de esa crisis económica. Podríamos preguntarnos... Y para comparar un poco, ¿cómo afectó la crisis de 2008 a nuestros juzgados? Y aquí pues podéis mirar las... las... aquí veis eh, una hoja de cálculo en la que aparecen pues todos los asuntos eh, diferenciados por juzgados y cómo la crisis les afectó. Veis cómo, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil en 2005 tramitaron 19.000 asuntos, en 2006 3.000 más, 21.000... En 2007 otros 3.000 y pico más, 25.000, pero en 2008 ya saltó a 32.000, es decir, un 26,65% más. Y en 2009, 49.000, es decir, un 55% más. En dos años, los jugados de lo mercantil habían multiplicado el ingreso de casos, de casos se había incrementado en un 75%. ...la crisis de 2008 va a ser menor o mayor que esta. Luego lo discutimos. Pero de momento y como poco ya sabes que nuestros juzgados de lo mercantil... ...muy probablemente, luego veremos las proyecciones... ...van a experimentar una tremenda subida de asuntos. ¿Y cómo afectó a los juzgados de lo social la crisis de 2008? Pues es muy curioso porque su comportamiento ya es un poco diferente... Es decir, siempre se mueven en torno a los 340.000 asuntos en 2005, 2006, en 2007 un poquito menos, pero en 2008 ya se disparan y la crisis en 2008 empieza en septiembre, se van a los 420.000 asuntos, en 2009 se van a 484.000 asuntos y luego ya se estabilizan ahí. Es decir, si lo miramos, entre 2008 y 2009 eh, los juzgados de lo social experimentaron un ...crecimiento en el ingreso de asuntos de aproximadamente un 40%. ¿Familia? Pues es sorprendente porque todos diríamos que las crisis... ...afectan a, a, al aumento de, de asuntos de familia. La de 2008, por ejemplo, no. Como veis, en 2008 el crecimiento fue de, de menos, menos 2,28%. Es decir, la gente en medio de la crisis y con poco dinero empezó a divorciarse un poco menos. En 2009, sí, ya aumentaron un 10,67% y a partir de ahí en adelante va aumentando en unas cantidades pues similares cada año, 10, 12, 5, etc. ¿no? Más o menos esto eh, podríamos eh, representarlo utilizando como... como como test, como prueba, como término de comparación, el trabajo de los juzgados de primera instancia, que son los que admiten todo tipo de casos civiles. Y como veis en esta en esta gráfica, veis que efectivamente los juzgados de primera instancia fueron mucho menos sensibles a la crisis de lo que fueron los juzgados mercantiles. Los juzgados mercantiles se, se dispararon. En, en dos años realmente subieron un 75%. Un 75% ...mientras que los jugados de primera instancia sí eh, tuvieron un leve crecimiento... ...pero a partir de la crisis incluso descendió el volumen de ingreso de asuntos. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a la comparación de los mercantiles familia y, y social... ...vemos que los jugados de lo social efectivamente en los dos primeros años experimentaron una rápida subida pero ni siquiera fue tan acusada como la de los juzgados de lo mercantil y desde luego mucho menos que la de los juzgados de familia. Eh, por tanto, ¿qué, ¿qué podemos aprender de esto? De esto podemos aprender que los juzgados que en una crisis económica sufren una, un aumento mayor porcentual de asuntos son los juzgados de lo mercantil. ¿Qué debemos esperar? ...para esta próxima crisis. Bueno, para esta próxima crisis podemos hacer una proyección. Si aplicamos al número de casos de 2018, la estadística de 2019 no está cerrada todavía... ...se puede eh, conseguir, pero no quiero que nadie me diga que estoy utilizando eh, estadísticas... ...aún no cerradas y por tanto eh, no absolutamente oficiales. Si aplicamos la proyección eh, sobre 2018 de los sucesos que ocurrieron en la crisis de 2008, nos encontraremos con que los juzgados de primera instancia van a necesitar, un, van a crecer un 41,27% en, en el ingreso de asuntos, los jugados mercantiles un 81,69%, familia apenas un 8,39% y lo social un 40%, prácticamente un 40%. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? ...porque además, esta crisis no se va a alargar en el tiempo dos años. Recuerden que aquí los ERTE se empezaron a fecha fija, que aquí los despidos han empezado a fecha fija... ...que esta crisis tiene una fecha, un pistoletazo de salida. Entonces, cuando veo las medidas diciendo que se fortalecerá, que se reforzará... ...primero, no hay presupuesto. El presupuesto, el Estado se va a endeudar y se va a endeudar brutalmente para poder ayudar a salir de la crisis pretendemos que este año que todavía ni siquiera los coronabonos han sido aprobados pretendemos que a los juzgados se les va a dar dinero si no se les ha dado nunca ¿Qué esperan ustedes entonces ¿qué tendría que hacer un plan para la administración de justicia para salir con la administración de justicia de, este, de esta situación en la que estamos lo primero es fijar los objetivos y el primer objetivo es que ningún español muera de hambre con lo cual nuestro primer objetivo es atender a los trabajadores en sus despidos, en sus procedimientos, en sus, eh, en sus ERTEs, en todos los procedimientos de la jurisdicción social que afectan a esa gran cantidad de trabajadores. Recordemos que eh, aproximadamente en lo social se verían, tras la crisis, más de medio millón de asuntos, 567.000 casos. Esos son 567.000 familias. Que se, van a, ...que se van a ver afectadas. Son muchos millones de españoles. Los que dependen de que los juzgados de lo social den respuesta a sus necesidades. Con un crecimiento de necesidades en los juzgados de lo social del 40%, ¿cómo responderemos a eso? ¿Ustedes creen que los juzgados de lo social pueden responder a un crecimiento en pico inmediato de un 40% de asuntos? Pero es más, la segunda medida que hay que tomar para que los españoles no entren en la pobreza... ...y nuestra economía no se pare, es precisamente atender ese 81,69% de crecimiento en casos mercantiles. Es decir, tendríamos que doblar la planta prácticamente de juzgados mercantiles... ...para que esto empezara a funcionar. ¿De verdad creen ustedes que vamos a disponer dinero para en tres meses... ¿Doblar la planta de juzgados mercantiles? Eso es simplemente imposible. Pero además, vamos los juzgados no van a trabajar al 100%. Los juzgados van a trabajar cuando puedan. Cuando la pendiente de la tasa del coronavirus les deje trabajar. Cuando no esté en ascenso y no se propague la pandemia. Sino cuando esté en descenso y se pueden admitir ciertas de ciertos picos de, de, de, de nuevas de nuevas infecciones, de nuevas, de nuevos contagios. Tenemos entonces que por ejemplo en los jugados de lo mercantil nos va a subir esto un 89% en los jugados de lo social nos va a subir. siempre lo estoy olvidando, en los jugados de lo social nos va a subir un 40% pero es que además Nuestros juzgados no van a poder trabajar el 100% de su tiempo, sino que van a trabajar mucho menos. De momento llevamos ya días cerrados. ¿Qué hacemos? Porque hay una cosa a la que la administración tiene que dar de justicia. Tiene que alimentar a los trabajadores y a las familias que dependen de que los asuntos sociales y laborales salgan. Y sabemos, perdón, sí, sociales, laborales, concursales, mercantiles salgan. Porque sabemos que cuando hay una crisis económica son esos los factores que se disparan. Vale. Ya sabemos qué queremos. Queremos que la Administración de Justicia garantice que ningún español va a quedar en situación de desamparo y que además vamos a dar respuesta al reto económico, al, al desafío que nos plantea eh, el, el, esta crisis económica. Bien. Pero tenemos que darle respuesta con qué medios. No disponemos de una Administración... no disponemos ...de los medios con los que hacer frente al enemigo, a esas dos columnas de ataque del enemigo... ...que es lo social y lo mercantil, no disponemos de esa de esa de de una fuerza de maniobra... ...que nos permita hacer eso, e incluso tenemos una presión brutal sobre el sistema... ...con el 40% de casos estimados que nos van a aumentar en los juzgados de primera instancia. Y eso en el mejor de los casos, calculando sobre 2018, no sobre las cifras de 2019, que serían peores... Vamos a tener, por tanto, unos, unos jugos que van a trabajar al 50% y unos asuntos que se van a multiplicar en algunos casos al 100%. ¿Qué hacemos? Vale, pues eso es cañones y mantequilla. Eso es decidir a qué frente atendemos. No podemos atender a todos los frentes. Hay frentes que es evidente a los que no hay que atender. En este momento se están ejecutando, se están llevando a cabo ejecuciones hipotecarias, se están llevando a cabo reclamaciones de dinero que finalmente acabarán en el embargo de viviendas y en el consiguiente lanzamiento de, la, de las familias que los ocupan. Eso en este momento debe pararse a cero, de inmediato, ya. Porque poner, a un solo, porque poner a un solo español en la calle no solo no arregla nada, sino que en tiempos de pandemia lo que está generando es un... Es un problema sanitario más. Es alguien que no puede quedarse en casa. En este momento, todos los esfuerzos hay que empezar a decidir qué procedimientos se postergan y qué procedimientos se llevan adelante. Si hay que doblar la planta de juzgados mercantiles, se dobla. Para eso están los juzgados de primera instancia. Si hay 68 juzgados de lo mercantil y necesitamos... 68 juzgados más, tenemos 2.000 juzgados de primera instancia a nuestra disposición. Pero esos 2.000 juzgados de primera instancia también se van a ver sometidos a una presión porque les va a crecer el 40% el ingreso de asuntos previsiblemente y van a tener un 50% menos de trabajo de sus funcionarios. ¿Qué hacemos? Pues no te queda otra que no resolver los asuntos menos urgentes. ¿Qué asuntos son los menos urgentes y los que más tiempo liberan? No me ha dado tiempo a hacerlo esta tarde y a sacar las estadísticas esta tarde, pero no es difícil de hacer. Basta con tener los datos. Lo que es absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable, es utilizar la crisis para tratar de meter mediditas de concentración, de especialización y de tontificación. Porque esas medidas lo único que son son medidas de control, medidas políticas que llevan intentando hace mucho tiempo implantar los que están en, en, en el Consejo General del Poder Judicial en servicio de, quien, de quienes se les nombraron. No, se acabó, fin, niet. Es el momento de hacer las cosas bien. De la Administración de Justicia, de un buen funcionamiento de la Administración de Justicia depende que podamos salir de la crisis. Y si la Administración de Justicia falla ahora, si nosotros le fallamos a la Administración de Justicia, si nosotros le fallamos al pueblo español, tendremos una grandísima parte de la culpa de mucho, de, de, de gran parte del sufrimiento que pueden tener las familias españolas. Nosotros los primeros. Así pues, vamos a ponernos las pilas, vamos a mirar las cosas con racionalidad, vamos a saber dónde estamos, vamos a saber qué queremos ...y vamos a distribuir los recursos escasos que tenemos... ...de la mejor forma posible. Porque este partido no es que lo vayamos a ganar... ...es que este partido lo tenemos que ganar... ...y no lo vamos a ganar... ...si no somos capaces de planificar las cosas... ...como se planifican las cosas en tiempos de emergencia... ...y no como si fuéramos a disponer de todo el dinero del mundo... Pero, pero es que esto es, esto es increíble. Si en 20 años no lo han hecho, piensan que lo van a hacer en 20 días cuando además falta dinero para todo. Despierten, despierten. Esto es una emergencia, como no van a haber otra en su vida. Así que toca hacerlo. Y además no es una emergencia que haya venido para tres meses. Esto cuando veo que el plan dice no, cuando se acabe el estado de alerta, cuando se acabe el estado de alerta, seguirán las medidas de alejamiento social. Van a seguir año y medio. Y año y medio si encontramos vacuna contra el coronavirus. Hay otro virus, el SIDA. ¿Sabe usted cuántos años ha tardado en encontrar la vacuna? Llevamos 40 años con el SIDA y no hay vacuna. Es otro medicamento, es otro virus. Y solo y 40 años después, ahora se empiezan a descubrir medicamentos que pudieran curar el SIDA... ...y no que simplemente lo conviertan en una enfermedad crónica frente a la cual... ...podamos resistir. ¿Quién les garantiza a ustedes... ...que va a haber vacuna? Y luego... Eh, ...¿quién les garantiza a ustedes... ...que quien enferma una vez no puede enfermar por segunda vez? ¿Cuántas veces se han contagiado ustedes de la gripe? Los científicos nos dicen... ...que no sabemos nada. Los científicos nos dicen... ...que sí, que sí si ahora, que ahora... ...que se está trabajando mucho... ...y que a lo mejor, con suerte... ...hay una vacuna en 18 meses... Así que no se preparen para salir de la crisis, prepárense para vivir con el coronavirus. Porque vamos a tirarnos, al menos año y medio, conviviendo con el enemigo. Pero si queremos vencerle, tenemos que operar estratégicamente bien. Tenemos que utilizar nuestras fuerzas en los sectores donde nos van a atacar. Y el peligro viene por donde les estoy diciendo. Y tenemos que salvar a los españoles, y ese es nuestro trabajo. A la venga, cuídense todos, pásenselo bien, y, y si quieren más propuestas, pues otro día les grabo un vídeo. Pero ahora mismo ya no. ya no puedo más. Ya, adiós.